También el presidente pidió revisar los protocolos de protección al migrante, más conocidos como Quédate en México, de venezolanos por la región, de diverso recorrido y que recurren a trochas para cruzar de un país a otro. Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal Noticias al Tía, donde lo que la gente rumora como un chisme, aquí siempre lo contamos como primicia. Antes de iniciar, no se les olvide, como siempre, suscribirse a nuestro canal, activar la campanita y compartir este canal con todos sus amigos en redes sociales. Ahora sí, arranquemos. El gobierno dictatorial de Nicolás recicla nombres de oficiales de la Operación Libertad para involucrarlos con crímenes de terrorismo en Colombia. Después de la presentación de un nuevo capítulo de la Operación Gedeón, Jorge Rodríguez, actual presidente de la Asamblea Nacional Chavista, recicla una cantidad de nombres de militares que participaron en la Operación Libertad del 30 de abril, algunos de la fuerza de tarea de que lideró Cliver Alcalá. Aunque ocupa la presidencia de la Asamblea Nacional del Chavismo, Rodríguez sigue asumiendo las funciones que ejercía como ministro de Comunicación. Fue lo que demostró en la presentación de un nuevo capítulo de la Operación Gedeón, el cual recicla una cantidad de nombres militares de que participaron en la Operación Libertad del 30 de abril. Cabe destacar que la Operación Gedeón de Antonio Sequea no tiene nada que ver con la fuerza de tarea que un grupo de militares, con el general Clíber Alcalá a la cabeza, pretendió llevar adelante, con contrato incluido de la empresa Silver Corp, y el supuesto apoyo económico del gobierno interino de Juan Guaidó, que nunca se materializó. Ahora lo que están usando es la captura del capitán del ejército, Juan Luis Gutiérrez Aranguren, de la promoción 2010, Revolución Bicentenaria, a quien ahora sus compañeros llaman Charlie, y que había permanecido oculto desde el 3 de mayo de 2020, luego de la operación Gedeón. Después de que Leopoldo López estuvo preso en Ramo Verde, hizo contacto con el capitán Gutiérrez Aranguren, quien entonces era custodio en esa cárcel militar. El capitán le había solicitado hace poco más de un mes a algunos de sus compañeros el número del mayor González Pin el cual semanas después fue capturado en Apure antes de pasar a Arauca, Colombia. Poco después llamó a su esposa para decirle que lo tenían en el E1 helicoide, sede del servicio bolivariano de inteligencia. Ahora se le ven unos videos enseñados por Jorge Rodríguez haciendo una declaración, que incluyen algunos hechos ciertos, pero otros muy dudosos. Parece ser que la intención de Jorge Rodríguez, según revela un oficial, es impedir las nuevas conversaciones, algo forzadas por la comunidad internacional. Lo que están coordinando en este nuevo proceso de diálogo son el grupo de Puebla, el grupo de Boston y Noruega, por parte de la represión de los interlocutores de Francisco Torrealba, Wilmer Ruperti y Jorge Rodríguez. Reveló así esta fuente. Lo que quiere demostrar la resistencia del chavismo a la comunidad internacional es que no pueden aceptar sentarse a dialogar con quien consideran terrorista y las pruebas que muestran es la operación Gedeón. Después de cómo pasaron las cosas, que ha demostrado que todo fue un montaje de la operación Gedeón? Estuvo claramente infiltrada por la relación del capitán Antonio Sequea Torres con el expresidente de la Asamblea Nacional y de la constituyente Diosdado Cabello. Qué casualidad que se queda Torres, quien fuera recluido en el E1 Helicoide, junto con todos los demás integrantes de la Operación Gedeón, tuviera un teléfono desde el cual se ha comunicado con muchos militares dentro y fuera del país. Sospechoso. Ahora, con la excusa de que el Capitán Sequea le encontraron un teléfono en las que habían cientos de conversaciones, fueron torturados varios militares que no tenían nada que ver y que están presos en otras cárceles. Aunque siempre se había sabido que en las cárceles siempre pues, hay acceso a teléfonos, lo que es extraño es que Sequea Torres sea de los que extrañamente pueden hacer videollamadas. Y como vemos, no está en las mismas condiciones en las que se encuentra la casi totalidad de los detenidos en la operación Gedeón. En la declaración amañada del capitán Juan Gutiérrez Aranguren, mostrada en los videos de Jorge Rodríguez, que él menciona a cinco oficiales, Mayor Carlos Enrique Rosso Romero, Mayor González Pin, Capitán Robert Levit, Coronel Félix Adonai Mata Sanguinetti, Teniente Coronel Arturo José Gómez Morantes Teniente Coronel Nelson Horacio Morantes González II Teniente Coronel Ilish Alberto Sánchez Farías Primer Teniente Franklin Alberto Caldera Martínez Varios testimonios demuestran que eso no sea justo a la verdad Además, ¿cómo es que si eran comandantes de la operación Gedeón, no participaron en ella? Nos queda la pregunta Pasando a segunda noticia, firmó tres decretos para lanzar su plan migratorio e impulsar la naturalización de unos 9 millones de personas, y así lo afirmó Joe Biden. Lo que busca de esta manera revertir las medidas crueles y divisivas tomadas por el gobierno de Donald Trump, tales como la separación de familias de inmigrantes en la frontera con México. Joe Biden pidió a su gobierno que agilice la naturalización de unos 9 millones de inmigrantes dentro de una política migratoria más inclusiva, tras la línea dura mantenida por su procesor Donald Trump. Esta iniciativa está incluida en uno de los tres decretos que el mandatario demócrata firmó para revertir medidas desde la anterior administración republicana que considera divisivas. El presidente Biden también solicitó que se revise la llamada regla de la carga pública creada en agosto de 2019 por el gobierno de Trump para denegar la tarjeta de residencia permanente a quienes reciben algún tipo de asistencia social. Básicamente estableció una prueba de riqueza para los inmigrantes, aseguró uno de los altos funcionarios. Otro de los decretos es reunir a las familias de migrantes separadas por la política de tolerancia cero instaurada por Tom en 2018 en la frontera con México. Se hará una evaluación individual de los factores por cada familia, así lo señalaron. Biden firmó también una orden ejecutiva para atender las razones que impulsan la migración irregular a Estados Unidos. También el presidente pidió revisar los protocolos de protección al migrante, más conocidos como Quédate en México, por el cual los solicitantes de asilo en Estados Unidos deben esperar la resolución de sus casos en el territorio mexicano. Estos decretos competirán en gran parte al Departamento de Seguridad Interior. Para encabezarlo, Biden propuso a Alejandro Mallorcas, un abogado nacido en Cuba en 1959 y llegado de muy pequeño a Estados Unidos con su familia. En sus primeros actos de gobierno, Biden envió al Congreso un proyecto de ley para legalizar a unos 11 millones de extranjeros sin papeles que residen en Estados Unidos. El mismo día en que se asumió como presidente, el demócrata firmó varias órdenes ejecutivas, entre otras medidas también frenó la construcción del muro fronterizo con México buque insignia de la política antimigración de Tom y que preservó el programa D.A.C.A. Pasando a tercera noticia, después de que Perú tomara la decisión, Ecuador también movilizó tropas militares a la frontera para contener la migración de venezolanos por pasos ilegales. Por su parte, las Fuerzas Armadas Ecuatorianas han movilizado unos 200 hombres y 20 vehículos tácticos Homer en la frontera con Perú. Esto con el fin de intensificar la vigilancia por los pasos irregulares usados por migrantes venezolanos. Se trata de un contingente que asegura la eficacia de las operaciones militares, especialmente en los patrullajes de control y vigilancia de frontera. Han sido desplazados a la misma zona fronteriza en la que se están operando desde la semana pasada 1.200 millones de peruanos con el apoyo de 50 ataques blindados y otros vehículos esto con el fin de impedir el ingreso de inmigrantes irregulares, en su mayoría venezolanos. Nos dimos cuenta que hace falta reforzar con personal, así lo añadió el titular ecuatoriano de defensa. El cierre de fronteras por la contaminación de la pandemia ha provocado en el último tiempo un creciente movimiento migratorio de venezolanos por la región, de diversos recorridos que recurren a trochas para cruzar de un país a otro. La acumulación de migrantes en el cantón de Huaquillas, del lado ecuatoriano de la frontera con Perú, llevó a su alcalde a plantear la posibilidad de establecer un corredor humanitario para los migrantes. Amnistía Internacional incluso exhortó al gobierno de Lima a retirar sus refuerzos de la zona fronteriza. Y ahora amigos, así hemos finalizado hoy nuestras noticias. Siempre es un gusto poder compartírselas y leerlos. Hasta una próxima oportunidad. Chao, chao.